Presentación y servicio de vinos. Paso 1. Presentar la botella al cliente. Se debe presentar la botella a quien ordenó el vino, para que dé su aprobación. Paso 2. El descorche. Con su descorchador profesional, corte la cápsula debajo del gollete y déjela en un platillo especialmente dispuesto para este fin. Luego, introduzca el descorchador evitando que atraviese el corcho y retírelo dejándolo en el platillo, no en su bolsillo o plato hielero. Finalmente, limpie con su paño de servicio la parte superior de la botella, para así retirar cualquier suciedad. Paso 3. Degustación. Acompañado de su paño de servicio, sirva al anfitrión o a quien ordenó el vino una pequeña cantidad para que éste lo pruebe y dé la aprobación. El cliente observará el color y el olor y finalmente el sabor y temperatura para dar su aprobación. Paso 4. Servicio. Vierta el vino en una botella decantadora y proceda a servir a los comensales sin olvidar servir al anfitrión.